Hay que construir el Estado Social, Manolo, acabar con los señoritismos. Totalmente de acuerdo. Es un acto revolucionario. Es una parte más de esta revolución que estamos haciendo entre todos. Es un acto revolucionario. Es un acto revolucionario. Es una parte